La bonanza de aquella paloma que un día observé en un palomar. Vi que se sentía prisionera y observé tristeza y falta de paz. Un día la vi con un ramo de olivo, su pico parecía feliz y gozoso. ...nos traía bellas noticias para todos... ...venía alegre anunciando la paz... ...vuela paloma, sigue llevando alegría... ...el mundo la necesita y te lo pedía... ...la gente abajo bendice tu aparición... ...con el ramito de olivas para el corazón... Las canciones de paz van sonando, anhelan alegrada a las gentes. Las guerras las desintescieron, pero con la paz que traes renacieron. Un ruiseñor te acompaña, un águila te protege, una gaviota te guía hasta el mar, un papagayo va gritando paz.